Y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, enviaré algunos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores. Así que un saludo a Jorge Alaniz, Luis Herrera, Oscar Manuel, Max Bentacur, Dylan Nájera, Alex García, Jesús Armando Martínez Portillo, José Armando Barcenas, Ever Flores, Giovanni Contreras y a Esteban. Recuerda que si quieres aparecer en los saludos, solo tienes que dar like y comentar al video. Y bueno, empecemos con la noticia. Marco Antonio Rodríguez debutó como árbitro en 1995 y a partir de ahí formó una estupenda carrera transformándose en uno de los mejores silbatantes del fútbol mexicano y el continente entero, es por eso que participó en tres copas del mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, sin embargo según reconoció en una entrevista con fútbol al día, en esta último no pudo haber estado debido a un problema que tuvo con un equipo de la Liga MX Chiquimarco reveló que un club hizo lo imposible para acabar con su carrera y estuvo a punto de dejar de trabajar por ello este hecho tuvo lugar el 11 de diciembre de 2011, en el partido de vuelta de la final entre Tigres y Santos Laguna, el exilbatante mostró dos tarjetas amarillas en simultáneo a Héctor e. Macilla y Carlos Morales. Esto no cayó para nada bien a los laguneros, que perdieron dicha definición y se lagraron la con Rodríguez. El colegiado señaló, equipos como Santos, el perdedor, con todo el peso político, intentó acabar con mi carrera deportiva en la Federación Mexicana del Fútbol y sacarme del fútbol. Estuve a punto de irme del fútbol por esas dos tarjetas, pero Aarón Padilla no lo permitió. Gracias a Dios, a a Padilla y a la comisión de árbitros No les dieron mi cabeza, pero sí me suspendieron Eso a mí me sacó de los Juegos Olímpicos De Londres, no fui a los Juegos Olímpicos Y casi me pierdo el Mundial Me sacaron de la lista de precandidatos Al Mundial de Brasil, pero después la FIFA Recapacitó y me volvió a poner en competición Pero me puso en el último lugar de la lista Para el Mundial, sentenció Chiquimarco Para su fortuna y por sus buenas actuaciones Finalmente acudió a la cita mundialista Y fue protagonista en partidos como Brasil contra Alemania y Uruguay contra Italia ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna actuó de mala manera con Chiquimarco? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.